Es un tipo de cambios y disputas en el cual el poder, para ocultar sus llagas, no ahorra medidas para censurar, perseguir y encarcelar a quienes se atreven a desnudarlos, como sucede con Juliana Sánchez. Veamos nuestro último informe al respecto. Hola, soy Miltos Manetas, soy artista griego que vivo en estos días en Colombia. Son ocho años que vivo acá. Poco antes que nos había esta gran cuestión de Julian Assange. Es una historia muy actual, política, social y también muy internet, porque él es el fundador de Wikileaks. Wikileaks recoge las informaciones de secretos que los poderosos no quieren para nada y que vienen comunicados, por ejemplo cómo hacen sus guerras los Estados Unidos de la América, donde ponen su dinero en Panamá y los poderosos, eh, cosas así. Si tú conoces un secreto, para que no te matan. Y más importante para que te lo publiquen, no contactas un periódico, más ma lo mandas a Wikileaks. Un en una manera totalmente anónima, estos secretos después llegan a la prensa. En esta manera, muchos secretos sucios uh, de los Estados Unidos llegaron a la prensa y los publicaron periódicos muy muy importantes, como New York Times, como The Guardian, Le Monde, eh, El País. Uh, y esto hizo que Julian Assange es considerado hoy como el enemigo número uno de los Estados Unidos, un hombre que lo quieren exterminar. Uh, bien, empezaron este esto proyecto uh, su, uh, los Estados Unidos, su proyecto de exterminar a Assange, uh, ya 9, 10 años antes. Y Assange se refugió en la embajada de Ecuador. Allá, dos años antes, entraron los Estados Unidos. El nuevo gobierno de Ecuador los permitió, permitió a ellos de entrar y coger a Assange y lo pusieron en la prisión de Inglaterra, sin acusaciones verdaderas o con acusaciones discutibles, eh, esperando decidir si lo, lo van a extra, extradir a los Estados Unidos o no. Eh, en este mes eh, eh, llegaron en, un, en una decisión de no extradirlo a los Estados Unidos porque allá su vida se pone mucho en peligro porque las prisiones y el sistema jurídico de los Estados Unidos no respetan los derechos humanos eh, según eh, según, los dere la, según la eh, Amnesty International y organizaciones de los derechos humanos eh, y para el momento está allá, está en la prisión, muchos de nosotros, quién somos nosotros, somos todos, todos que nos, nos importa la libertad de la prensa, la libertad del Internet eh, y también eh, la suerte de este héroe, de Julian Assange. Nos pusimos a trabajar sobre esta cuestión. Yo que soy un pintor, decidí de hacer algo por este tema y empecé a pintar uh, retratos de Julian Assange de las muchísimas fotografías que uno encuentra en el Internet. De sus fotografías, cada día yo pinto un retrato para cada día que él pasa en la prisión. Y los regalo. Uh, los regalo en el Internet, uh, a través de mis social media, mi Instagram, mil dos manetas en el Instagram uh, al, a quien lo pregunta por primero la primera persona que dice yo quiero este retrato de Julian Sanz le lo regalo en cambio resta en el internet el nombre de esta persona así también esta persona hace parte de nosotros y hice, empecé a hacer este proyecto acá en Bogotá, Pasaron, pasó un año ya y pinté hasta 200 retratos de él. Hice ya dos exposiciones, una en el Palacio ¿no? de la Exposición, se llama Palacio de la Exposición en Roma, un otro en un Museo de Arte Contemporáneo en Tesalónica y una tercera exposición abre en estos días en Bélgica y también decidimos con los amigos de Le Monde de Diplomatique y desde abajo de crear un número especial dedicado a Julian Assange con, por esto invité personas como Yanis Varoufakis, que es el fundador del DM25, el grupo político paneuropeo, que en este momento es el grupo más fuerte en todas estas cuestiones y en la democracia en Europa, eh, y, y diferentes otros personajes a escribir sobre la saga de Julian Assange, esto ustedes lo pueden encontrar ya, en el mes de febrero. Va a ser publicado. Y la saga continua, la historia de Asanos continua, mi historia pintando a Asanos continua. Esperamos que va a salir de la prisión, si no tengo que pintar sus retratos hasta el fin de mi vida. También es más joven de mí. ¿Y qué siento yo mientras, mientras me puse a hacer este proyecto? Siento algo de poder, de empoderación oh, empowering, se dice en inglés. Uh, ¿Por qué? Porque Assange es un hombre que mira el mundo con los ojos abiertos. Y cuando miras el mundo con uh, los ojos abiertos, esto te pasa. Sientes una fuerza, sientes un poder. No es el poder de los otros, es nuestro poder que no tiene nada que hacer con el dinero o con tu talento artístico o tu privilegio eh, o tu posición en, en un mundo que es racial, etc. etc. Eh, tiene que hacer con tu disponibilidad y tu apertura de frente al mundo. Como tú recibes los datos de la realidad y los pasas en una manera que es personal. Buscas la manera más personal, eh, a mi caso la pintura, para pasar esto poder eh, que Asans te regaló y tú a tú ves la regalas a nosotros Bien, por esto esta exposición y todo este proyecto se llama Asans Power y lo pueden buscar en los social media. Gracias. La realidad por la que atraviesa Assange es un llamado de atención para todas las organizaciones sociales, como lo es la medida de censura tomada por Facebook y Twitter. Hay que actuar en el campo de las comunicaciones y de la información de manera coordinada para no ser dejados por el cohete de la historia. Y hay que actuar en ello de manera tal que la investigación y educación social en general gane un nuevo sitio dentro del actuar alternativo, para lo cual hay que, entre otras muchas cosas, producir y difundir contenidos propios. Una comunicación alternativa debe tener claros sus propósitos. Ese es el camino que estamos recorriendo con el desde abajo y la vacuna, el antídoto contra la desinformación. No olvides, informarse es el primer paso para la red